Bueno, yo soy motocochita ahí en el Emilio Pludón Calimenta. Cuando el eh, joven aquí se dirigió a mí en calidad de, de pasajero, me dice que lo llevé a Los Piantini, allá, a donde eh, él se dirigió a una calle profunda de Los Piantini cerca del estadio Julián Javier. Ya al final, allá de Los Piantini, casi en la quebrada, eh, él me dice que me apete el motor. ...yo lamentablemente no quiero pedir mi motor... ...porque es un motor caro, un en rojo... ...y me costó dinero... ...para yo trabajar en él... ...luego, él me dice que me apede el motor... ...y yo le contesto que no, que yo no me voy a pedir el motor... ...me encañona con un cuchillo... ...cuando yo veo que con un cuchillo que me encañona a mí... Eh, ...nada, yo me le fui encima... ...a lo que Dios quisiera, porque yo estaba desarmado bien... ...entonces, él me tiró varias puñaladas... Aquí tú puedes notar a donde él me cortó, aquí tengo unos raguños, aquí otros raguños también y hay otro puntazo que él me dio. Yo me le fui encima inmediatamente, le dio un cacazo, un cabezazo, el motor cayó en el suelo, él conmigo luchando y ya yo coitado. Lo que yo me le inicié a él arriba y lo agarré por el pecho, cuando lo agarré por el pecho me envolví el suete de él y ahí llegaron dos, dos personas más que me conocían a mí. ...entonces ahí fue cuando nosotros hicimos la Red Poder... Eh, hicimos los trámites de llamar a la policía ahí mismo... ...cuando llamamos a la policía, la Cruz Roja... ...en esos momentos llegaron, dieron buenos auxilios... ...la policía trabajó bien... ...de esa manera que fue atrapado el sujeto y...